Este último vídeo de la geometría en tres dimensiones lo vamos a dedicar a ver cómo podemos trabajar o con qué materiales podemos trabajar todo eso que hemos visto hasta ahora. Para empezar, con los elementos básicos del espacio, podemos ampliar como ya vimos sobre los del plano. Muchos se comparten y solo tenemos que ampliar aquellos que varían, aunque no varían sino que se amplían. Si queremos utilizar algo similar a como empezamos en el plano, podemos recurrir a algo muy parecido a los geoplanos, los geoespacios. Los geoespacios siguen siendo una tabla en la que tenemos una serie de, en este caso, palos en lugar de pegotes o clavos, y estos palos tienen una serie de muescas a distintas alturas en las que podemos enganchar esa goma elástica y así poder hacer esa forma de los poliedros que tenemos. Además, podemos al mismo tiempo trabajar las distintas coordenadas en el espacio. Al igual que en el geoplano, hay que tener muy en cuenta en el geoespacio las distintas limitaciones que nos aporta, una de ellas, y quizás la más importante, es que no podemos hacer ciertas figuras con precisión, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de hacer ángulos de 60 grados o ángulos de ciertas medidas, solo nos limitamos a la posición y la forma que tengan esos palos. Para las construcciones en tres dimensiones hay muchas posibilidades distintas. Por ejemplo, tenemos eh, materiales que nos permiten unir distintas piezas para realizar esas construcciones tridimensionales. Una de ellas son el polidrón, que ya habéis visto en muchas ocasiones a lo largo de, de los vídeos, que son piezas que se encajan unas con otras y nos permiten hacer esas construcciones en tres dimensiones, además de poder trabajar otras en dos dimensiones. Hay otros materiales muy parecidos al polidrón. Uno de ellos es el plot o polígonos truquelados, que no son más que polígonos de cartulina, cartón duro, que tienen una serie de pestañas y nos permiten encajar esa, esos polígonos unos con otros a través de gomas elásticas por esas pestañas y tienen la misma función que el polidrón. Una de las ventajas que tiene este material es que podemos construirlas nosotras mismas. Simplemente tenemos que realizar con la plantilla los distintos polígonos que queramos y recortarlo. Además, en el plot suelen venir polígonos que no son regulares, entonces nos aportan más diversidad a la hora de las construcciones, y con mayor número de lados, tendríamos hectágonos, octógonos, etcétera, cosa que en el poliedron solo tenemos hasta hexágonos. Por último, también podemos encontrar kits de construcciones de poliedro que funcionan mediante imanes. Todo esto funciona siguiendo la misma filosofía que los anteriores. Una serie de polígonos, muchas veces con algunas limitaciones, pero en este caso muy fáciles de montar porque tienen imanes. Como habréis podido observar, una pega que he nombrado en todos los materiales que hemos visto hasta ahora, es la limitación del de tipo de figuras que podemos utilizar. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Pues recurriendo a otro tipo de materiales que nos aporten un poco más de flexibilidad, como son por ejemplo las varillas y distintas conexiones para esas varillas. Estos no son más que pajitas de plástico y una serie de conectores. Y aunque esto es un material que se puede comprar en una tienda especializada, no tenemos por qué recurrir a ello. Sino yo creo que todas y todos hemos hecho alguna vez eso de con palillos o espaguetis y gominolas o plastilina construcciones en tres dimensiones. Entonces eso es una alternativa mucho más barata para este tipo de materiales. Con estos materiales lo que ocurre es que no podemos ver las caras en sí, cosa que sí podíamos hacer con el otro material, entonces estamos sacrificando la posibilidad de ver las caras con la flexibilidad que tenemos al construir distintas, distintas figuras en tres dimensiones. Otra opción para trabajar algunas figuras en tres dimensiones es recurrir a cosas como la papiroflexia. La pega de esto es que muchas veces estamos limitados al tipo de construcciones que nos den los distintos módulos que hagamos de la papiroflexia, pero podemos repasar, podemos trabajar contenido de la geometría plana mientras construimos esos módulos. También existen algunos materiales didácticos compuestos por cuerpos geométricos o bien sólidos o bien huecos, que nos permiten explorar los distintos tipos de elementos básicos que hemos visto hasta ahora. Los huecos, además, nos, nos servirán para muchas de las cosas que se van a hacer en la parte de didáctica de la medida. Aunque no se suelen relacionar directamente con la geometría, también es interesante considerar los policubos. Los policubos son pequeños cubos encajables. Esto, además de hacer simples construcciones en tres dimensiones, nos permiten realizar otro tipo de construcciones como son los cubosomas que son distintas piezas formadas por tres o cuatro cubos que pueden ser un análogo a lo que serían las piezas del pentominó o el tangram, de manera que uniendo las piezas de distintas formas obtendríamos distintas figuras, en este caso en tres dimensiones. Si queremos trabajar los cuerpos redondos en particular también tenemos varias opciones. Por ejemplo, para los sólidos de revolución pues podemos utilizar una varilla o una cuerda a la que enlazamos una figura que vamos a girar. Pues por ejemplo, si tenemos este triángulo y lo hacemos girar alrededor de un eje, podemos ver o podemos intuir, se ve mucho mejor en directo, que nos va a formar un cono. También existen materiales específicamente diseñados para trabajar las distintas partes de una esfera, aunque esto lo podéis hacer con cosas tan simples como una bola de plastilina o incluso teniendo una naranja y haciendo experimentos con ella. Para finalizar, también mencionar las herramientas digitales que podemos utilizar para la geometría en tres dimensiones. Si hacéis una simple búsqueda por internet, estoy seguro de que podéis encontrar numerosísimos materiales elaborados ya para trabajar cosas como visualización de poliedro, desarrollo plano, etcétera. GeoGebra, algo que hemos utilizado en este curso, ya sea en las visualizaciones de estos vídeos o en alguno de los talleres que hemos hecho también tienen posibilidad de trabajar con la geometría en tres dimensiones, aunque suele ser bastante más engorrosa que la de dos dimensiones, entonces cuesta bastante hacerse a ella. Pero la galería de GeoGebra tiene muchísimos recursos ya elaborados para visualizar aspectos de la geometría en tres dimensiones, como pueden ser apples para ver distintos desarrollos planos de distintos poliedros. Además, en algunos dispositivos móviles, GeoGebra tiene la opción de utilizar la realidad aumentada para visualizar de una manera más interactiva y, podemos decir, real los distintos elementos que nos podemos encontrar en cuerpos geométricos. Y hablando de cosas casi reales, poco a poco se va avanzando en la realidad virtual y ya existen algunas aplicaciones específicamente diseñadas para trabajar la geometría. Por ahora es una tecnología bastante poco accesible desde el punto de vista económico y de medio, pero que conforme vayamos avanzando se irán aguardando costes. Esperemos que esta parte del vídeo quede obsoleta bastante pronto. Y para cerrar, algunos comentarios que ya me había escuchado muchísimas veces ya a lo largo de todos estos vídeos. El primero es que el dibujo sigue siendo una herramienta muy, muy importante a la hora de trabajar la geometría, incluso en tres dimensiones. Aquí puede presentar alguna serie de obstáculos como las distintas perspectivas que podemos tomar a la hora de dibujar distintos poliedros, ese dibujo de esas caras que no se ven a simple vista porque están detrás, cómo las dibujamos, cómo no, todo eso son obstáculos, pero que al mismo tiempo nos pueden permitir desarrollar ámbitos como la visión espacial. Y como siempre que trabajamos con cualquier aspecto de las matemáticas, incluido este en el espacio tridimensional, contextualicemos las situaciones. Y en la geometría en tres dimensiones prácticamente nos viene regalado, porque todo lo que nos rodea vivimos, estamos en un mundo en tres dimensiones, entonces eh, lo raro es no ver cosas en tres dimensiones, entonces es muy fácil recurrir a los objetos de la vida cotidiana como ya vimos en aquel primer vídeo, de aspectos como la mesa o mucho más pequeños como pueden ser los virus. Y eso es todo. Hasta aquí este vídeo. Nos vemos en el próximo.